una imagen del dios Pisna. ¿La izquierda? Sí, la pequeña. Entonces hay tres dioses muy importantes, el Creador, el Protector y el Destructor. El Creador este se llama Brahma, el Protector se llama Vishnu, ¿sí? el templo aquí en dedicado, y el Destructor es Shiva, es el protector, sí, Vishnu. El protector, Vishnu. Y cada dios tiene su esposa como el Creador, su esposa se llama Saraswati, la diosa de educación. El segundo es Protector, Vishnu, su esposa se llama Lakshmi, la diosa de riqueza. Y el tercero es destructor, Shiva, tu esposa se llama Parvati, la diosa de poder. O la madre del dios Ganesha, quien tiene la cabeza de elefante. Ah, sí, Ajá, sí. Hemos visto mucho. Es un dios eh, primer a quien invitamos cuando tenemos una cosa nueva, cuando compramos un coche nuevo, cuando compramos una casa nueva, ah. cuando tenemos bodas, siempre invitamos al dios, al dios Ganesha, quien trae buena suerte. Okay. O, ¿qué hacemos? En el mes de septiembre hay una fiesta local que celebramos y cambiamos la imagen del dios Ganesha, que trae suerte todo el año. Y, ¿qué hacemos? Es que colgamos la imagen del Ganesha a la entrada de la casa. Así hacemos. Okay. Okay. Y, con estas cosas también seguimos las cosas naturales. Por ejemplo, hay un árbol sagrado, una planta sagrada, o el dios Sol, quien da la energía, la madre tierra sobre Hacemos eh, agricultura, así hay cosas naturales también okay. Con a quien seguimos. Uh, del árbol sagrado que está ahí, se llama Ashoka. Con las hojas de este árbol, hacemos un rosario y colgamos a la entrada de la casa para proteger mal de ojos. O cuando hablamos de la planta sagrada, que es albahaca. Pues okay. cuando se entra a un templo, a una casa de hindú, siempre se encuentra un sitio particular para esta planta que tiene una forma como una diosa. Y la razón por qué tenemos esa planta aquí es que es una planta única que produce oxígeno para 24 horas. Uh -huh. ¿Sí? Y uh, las hojas de esa planta se vuelan, que es para proteger de, de los mosquitos. Y con las hojas de esa planta um, hacemos medicinas. Okay. cuando hablamos de ese templo, es un templo que es dedicado al Dios Vishnu del siglo XVII, del año 1652. Ok. Ok. Pues dentro tiene una imagen, tiene una imagen del Dios Vishnu en la piedra negra, con dos imágenes más, como de su esposa Lakshmi, la diosa de riqueza. Y también uh, el Dios Vishnu tuvo reencarnación, casi nueva reencarnación. Y el octavo fue Krishna. El dios, el joven, uh, quien siempre toca la flauta sí. y uh, lleva una pluma de pavoreal sobre la cabeza y un joven, ¿no? como un vaquero, Ajá. ¿sí? Como el nació sobre la tierra como un vaquero. Pues es el dios del amor. ¿Krishna? Krishna, pues tiene una imagen dentro también. Ok. Los jóvenes como yo siempre seguimos al Krishna. Ok. Que simboliza amor. Ya. Yeah. Y así también los dioses tienen sus vehículos para transportar ese dios su vehículo es uh, garuda, que es mitad hombre y mitad ave. Okay. Y esa imagen que siempre se encuentra al frente de la imagen del dios, es que cuando subimos al frente ahí, tiene un sitio donde tiene la imagen del, del, de su vehículo. El templo es. El este? templo se llama Jagadish. Jagadish. Jagadish. Jagadish. Jagadish. Okay. Aquí en la India se encuentran en millones de los templos, con el nombre diferente, que son templos de estos dioses o de estas diosas. Ajá. Uh -huh. Son buenas uh -huh. Sí. Jagadish. Check Krishna. la izquierda, sí, la pequeña, la pequeña. Okay. ahora uh, se hace pues que es que decoran la máquinas de dios y luego rezan. Okay. okay. Manual. y todo hecho a mano del siglo XVII. Con el diseño, con el trabajo, uno puede saber que es un trabajo de este, este siglo, por el, por, el, por, el por el estilo. Buenos días, estamos en el templo del dios protector eh, aquí en Udaipus ya nos explicaron que hay un dios protector, un dios destructor y un dios creador uh -huh. hay tres como, como los principales y ya de ahí tienen reencarnaciones y ya se derivan otros muchísimos dioses y sus esposas y también que tienen como eh, vehículos eh, para llegar o así y por ejemplo el de este dios que es el dios protector está ahí y es eh, mitad hombre mitad ave. Entonces, luego sí hemos visto como en varios templos así como mitad eh, humano y mitad animal Entonces, imagino que son los dioses vehículos bueno no son los vehículos de los dioses más bien eh, y ah bueno también nos explicaron bueno este templo está hecho todo de mármol todo todo está hecho de mármol hay una escultura de dios protector y al lado está Krishna, eh, Krishna y su esposa y su esposa del dios del otro lado Krishna se reconoce porque está tocando una flauta. Y tiene una, eh, una pluma de pavo ah, real. una pluma de pavo real. Y es el Krishna. dios del amor, Krishna. Ah, Krishna. Eh, y bueno, ah, están ahorita orando. Eh, hay una parte que es la parte de la torre, la parte central donde solamente entran los, este, los sacerdotes o las personas que ya están aquí en, en el templo, como consagradas al templo. Eh, y ahorita al dios lo, lo visten, lo arreglan, así lo estaban arreglando y le ponen este, como, algunas eh, ropas y todo. Entonces, este es el templo que estamos visitando hoy. Está, está impresionante el nivel de detalle. Y nos dijo que era del siglo XVI, uh -huh. del siglo, XVI. siglo XVII, de 1685. 1685, 685. Ah, del siglo XVII, perdón. Eh, son muchos datos. Eh, bueno, venimos con un guía que contratamos. Este guía habla español y lo contratamos este, por otro video de otro viajero. Se eh, hablan por el mundo. Alan por el mundo, veanlo. Eh, y bueno, ahí era otro guía, pero como su era, partner, guía no podía, era su partner, Emán, nos en mandó a, a Danesh. Danesh. Entonces él es el que está haciendo nuestro guía, pues se lo presentamos. Gracias. lo bye. Suerte. Ok. Y más abajo se ven, hay figuras, sí. hay caras de los demonios. Pues esta enseña una historia desde... No sé, no sé, desde los... Los, todas ultimosa? las caritas, todas las caritas de abajo. ¿Sí? De, desde el paraíso al, hasta el infierno. ¿Sí? ¿También tienen en el paraíso y en el infierno? Es que sal, sí, aquí, en hindusmos sí, tenemos. Y uh, como antes cuando no había escuela ni uh, universidades, pues los niños que venían aquí para aprender, y este trabajo que he hecho por las familias sacerdotes. ¿Les enseñaban por medio Sí, hay figuras, sí. Es que uh, los sacerdotes como de la comunidad Brahmin, sí, tienen conocimiento de todos los libros sagrados y de todo. Pues, sí, enseñan esas cosas a los niños. Que aquí, aquí estamos, es, lo que hacemos es de aquí. Que, que le bueno, y también nos dijeron que ellos creen en el karma. Eh, que mucha gente viene aquí al templo y le da una vuelta al templo Para cuando ya ha hecho una obra nueva, una obra nueva, una obra buena al iniciar el día eh, Ellos están conscientes que no todo el día pueden estar haciendo cosas buenas Pero siempre quieren, tienen, tienen día, que iniciar el día con algo no, bueno con algo y, algo. y eso es el karma Entonces sí. empezar con cosas buenas que todo empieza todos los días todo empieza y la purificarse mente. la mente Ajá entonces por eso también se ponen el puntito rojo que es cuando has hecho algo bueno, ya este, te puedes poner o vienes el templo, te pones el aquí, o este, hay agua bendita también y te purificas este, la cabeza para que cual, como todo viene de tu mente, tus pensamientos, este, bueno, desde a partir de ahí empiezas a orar bien, porque bueno, el karma este, es estar como haciendo continuamente cosas buenas y eso en la reencarnación en tu vida pasada, en tu vida futura Otra cosa que nos dijo adentro del templo que la gente viene a desprenderse de todo lo material solo viene a estar, estar tranquilo y estar adentro, fuera de todo lo material sí. escuchando la música estar aquí en el, en el templo con sus dioses la verdad es que está bien interesante todo esto. Saludos desde el templo del dios protector. Bye Ve el Buda con la cabeza punto, hasta los pechibí hasta allá, hasta la punta, hasta allá hasta donde se pudieron.